¿Quién tiene sueños acá? Ok. Mi sueño es conocer varios países. y Mi sueño es ser un gran bailarín y psicólogo. Mi sueño es ser Mi sueño es crear una fundación de deporte. Y mi sueño es ser arquitecta. Quiero ser youtuber. Mi sueño es viajar. Mi sueño es ayudar a los animales a Mi sueño es ser un geólogo. Tengo un sueño con mi papá. Sí. Que es tener una mansión. Mi sueño es ser un científico. Mi sueño es ser policía. A los papitos que, que no conocen Libertarios, les hago la invitación para que vengan a uno de sus talleres porque expanden la idea de, de los niños, qué es lo que tienen en esas mentes que lo pueden hacer grande. Hay muchos niños que tienen muchos talentos, están apagaditos y hay que hacerles encender esa llama. Y ya me gustaría también darle recomendaciones a los papás para que aprovechen estos escenarios, es un escenario de familia, es un escenario en el que uno comparte con otras personas y puede un poco empezar a inculcar a los niños que los sueños se cumplen, no cuando sean grandes, sino que empiezan a trabajar paso a paso para desarrollarlos desde ya, que no hay tiempo por perder, que hay un, un método claro. En el que nos va a demandar seguramente un tiempo de atención en la semana Pero eso genera que los niños vayan paso a paso cumpliendo sus sueños Entonces súper recomendado ese taller para todos Bueno, le diría a ese padre que venga, se arriesgue Y empiece a ver eh, una nueva aventura con su hijo Que descubra el talento que tiene su hijo, que no lo deje en casa guardado eh, Que son eh, eh, aprendizajes que en el colegio no, no se dan eh, y que un, una persona emprendedora es valiosa tanto para eh, afuera de una empresa como para dentro. Los líderes empresarios también necesitan empleados e emprendedores porque son los que toman las iniciativas y dan las soluciones. Pues que participe de los talleres, que es una, va a ser una experiencia muy enriquecedora para el niño y también para uno como papá y poder continuar esto en caso, ¿no? porque esa es la, esa es la clave. Le diría que se acerquen, que busquen, eh, que se incluyan en el proceso, que tomen mentorías, puede ser personalizadas o en grupo, porque si sí realmente presentan buenos resultados.